¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hemos movido todo eso a una interfaz web. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué valor adicional le hemos dado? Vale, pues eh, obviamente el instituto todavía no pueden pagar las nóminas en, en Bitcoin. Estoy intentando engañar a Antonio para que las empiece a pagar, que lo sepáis. Pero de momento no lo pueden pagar. Entonces, ellos no hay tan efectivo. Bien sea euros, dólares, libras, pero no hay tan dinero en cash. Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros automáticamente, una vez que se ha recibido ese pago, lo convertimos a euros y se lo enviamos a nuestro cliente. De tal manera que para ellos están admitiendo bitcoins... Pero lo que llega a su cuenta bancaria son esos euros, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que un proceso que a priori parecería complejo, parecería complicado, eh, tendría muy, habría que estar revisándolo, luego buscar una casa de cambio que te lo cambie, que no haya variaciones en los precios. Nosotros simplificamos, significamos todo eso en un solo sitio. Y además, con un valor adicional que de momento nos estaba dando cuando nosotros empezamos. Y es que Bitcoin todo el mundo lo conoce. ¿Pero alguno conocéis Namecoin? ¿Dogecoin? El protocolo es el blockchain es como las cartas, ¿vale? las cartas podemos jugar al mousse a la brisca, al póker, lo que queramos. Cada uno ha podido crear su moneda y cada uno que estáis aquí podéis crear una moneda propia. Imagínate que MyAA quiere generar su propia moneda para mover el activo de los, de los inversores a las, start, a las pymes. Perdón. No habría ningún inconveniente. ¿Nosotros qué hemos hecho? En vez de trabajar con una sola, que sería Bitcoin, que es lo que estaba haciendo la gente, dimos un paso más y dijimos, vale, perfecto, pues yo me voy a encargar de... Trabajar con varias. Ahora mismo tenemos seis criptomonedas en nuestro sistema, son las seis más potentes del mundo. Tenemos la previsión de a final de año llegar a las 20, a ver si podemos. Y además hemos dado un paso más todavía. Y es, vale, aquí en España hay mucha burocracia y aquí en España somos todos muy reticentes a nuestro dinero. Imaginaros, ¿vale? El caso que suelo poner es, vamos a un bar y en un bar hay 10 camareros. Si yo le di a los 10 camareros el usuario y la contraseña para que entren a generar sus pagos o a poder generar ese código QR que ahora veremos para hacer el pago, podría acceder a tu dinero, ¿no? Vale, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido escalar todo eso a un sistema de multinivel, en el cual hay gente que tiene autorización para unas cosas, gente que tiene autorizaciones para otras, accesos a través de la API solo para cobrar, que hemos securizado aún más lo que ya la seguridad que daba Bitcoin y daba blockchain, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito cómo funcionaría, pues es bastante sencillo. Eh, aquí tenemos la, lo que es, en este caso, abierto nuestra página web. Tenemos conexión con e-commerce, con PrestaShop, Magento, etc. Se puede conectar a través de la API. Pero bueno, esta era la manera más sencilla, ¿vale? Bueno, lo primero que veis aquí es las cotizaciones. Es decir, ¿cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? ¿Cuánto vale un Litecoin, un Dogecoin y un OkCash? ¿Veis la diferencia de precio? Un Bitcoin estamos hablando de 375 euros. Un Bitcoin, 365 euros. Un Litecoin, 2 euros. Pero ya cuando hablamos de Dogecoin o de OKCash, OK nos vamos a cifras muy ínfimas. ¿vale? Es decir, si a un usuario le tienes que decir eh, imagínate que mm, al instituto le quiere pagar a alguien que venga de, por ejemplo, de Latinoamérica y ahora se ha puesto muy de moda OKCash. OK Imaginaos que tiene que pagar 3.000 euros, eh, echar las cuentas de, ahora está, 0,00222, pero es que dentro de... Probablemente si actualizamos la página, en cuanto haya un cambio se vuelve a actualizar, 2, 2, 1. Imaginaos tener que estar calculando cuántos son los 3.000 euros exactamente en OKCash, OK sería una locura para ellos. Eso es lo que gestiona nuestra plataforma, vale buscar cuál es la cotización más optimizada. Eh, como último valor para el tema de las cotizaciones, como sabéis en el mundo hay muchos exchanges, hay mucha gente que cambia divisas. Nosotros lo que hemos hecho es hemos bueno en vez de hacer un acuerdo muy bueno con unos, vamos a trabajar con todos. ¿De qué manera? Yo me conecto, a, ahora mismo estamos conectados a casi 100 exchanges a lo largo de todo el mundo, de todas las ubicaciones y de muchas diferentes divisas, tanto criptomonedas como divisas fiat, y lo que hacemos es preguntarles, oye, ¿qué me da el mejor precio? Y como el precio va variando instantáneamente, vale, es decir, cada segundo va modificándose, nosotros lo que hacemos es ofrecemos el precio mejorado a nuestros clientes, es decir, el precio más bajo para que tengan además esa facilidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos con el pago para que veáis un poquito cómo funciona... Vale, bueno, aquí en el wallet tú puedes tener las direcciones que quieras, ¿vale? Aquí esta tarde, es más, hace un minuto desde el móvil lo acabo de generar, esta cuenta, ¿vale? Aparece el código QR que sería el identificador de, de la dirección, ¿vale? Es, esas letritas que vemos por aquí abajo, a ver si me deja bajar la pantalla, vale. Esas letras y numerajos que vemos aquí abajo, que es como el iban por ejemplo, en nuestras cuentas bancarias, no deja de ser el número de cuenta bancaria, por decirlo de alguna manera, nuestra dirección de Bitcoin, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo ahora le quiero pagar a Diego y tengo que andar escribiendo aquí pues, todos los numeritos. Probablemente me equivoque. Encima hay mayúsculas, minúsculas... ¿Qué se ha hecho? Se ha transformado todo en código QR. Un código QR que, desde el móvil, con nuestra propia aplicación o con una aplicación estándar, no tiene por qué ser solo de nuestro, dentro de nuestra red. Cualquier persona que esté dentro de la red Bitcoin y tenga un wallet, puede escanear ese código. Son códigos estándar. ¿vale? Pues venimos aquí, le decimos, vamos a enviarle... A ver... 0,2 Lo acabo de enviar ¿Vale? Vamos a venir aquí A ver si me deja a ver. ¿Veis? Ahí está Va a poner dos euros Y le he enviado dos céntimos Lo siento No he pagado del todo ¿Vale? Entonces yo le he enviado Desde mi móvil Le he enviado 0,02 céntimos Y él le ha llegado Pues 0,005 bitcoins ¿De acuerdo? Es decir El pago ya lo tiene él yo ahora no puedo ir a mi banco ni a mi móvil y decirle dalo para atrás es imposible el pago ya está efectuado vale y nada pues esto es un poco cómo funciona Bitcoin igual que perdón blockchain igual que lo he hecho con Bitcoin se puede hacer con cualquier otra divisa Namecoin, Dogecoin la que queráis utilizamos Bitcoin porque es la más habitual y la que más gente utiliza Bitcoin ya no es un experimento como se hablaba hace tiempo vale blockchain realmente es una realidad que se está utilizando no tanto para las divisas se está utilizando para muchísimas aplicaciones ¿Vale? Nosotros, eh, lo que comentabais antes, lo que os comentaba el tema de la Cirbe, una aplicación que se me ha ocurrido en lo que según lo estabais comentando, ¿cuánta gente habría interesado en, en tener acceso a esa plataforma de manera gratuita? ¿Vale? Pues, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es desarrollar tecnología va a hacer un poco de I más de I++I más sobre ese blockchain. Nos cogemos la cabeza a ver qué se nos ocurre, qué podemos hacer y qué podemos ofrecer mejor relacionado con la tecnología blockchain o cómo podemos exprimirla un poquito más para hacerla más eficaz y más, ya no la tecnología, sino para ver qué productos podemos mejorar utilizando esa tecnología.